Pero a esta hora vamos directo con la actividad presidencial desde el Palacio de Miraflores, veamos. Un Sol del Perú del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de Flores, constitucional este de la República Bolivariana Salón de Venezuela. Al Sol del Perú, el presidente de la República Bolivariana presidente de Venezuela, Nicolás presidente Maduro Moros, Nacional. acompañado del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. En breves minutos realizará la promulgación de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Se encuentran presentes el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, la diputada América Pérez, el segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. El... Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto con motivo de la promulgación de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. A continuación, entrega de la ley orgánica de extinción de dominio y la carta que declara la constitucionalidad del carácter orgánico de la referida ley al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, por el ciudadano doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. En este momento, en las imágenes, la entrega por parte eh, del presidente del, eh, del Poder Legislativo, doctor Jorge Rodríguez, tiene en manos eh, la ley sancionada el día de ayer, cuyo objetivo es establecer los mecanismos para identificar, bueno, localizar bueno, y recuperar bueno, los bienes bueno, derivados sí, sí, de actividades ilícitas. Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Esta ley que vamos a entregarle a los efectos de su promulgación forma parte de una iniciativa suya, de una iniciativa del Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela en este proceso arduo de lucha contra la corrupción. Apenas a través de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República recibimos la iniciativa del Ejecutivo de que se aprobara una ley de extinción de dominio, nos dimos a la tarea de aceleradamente proceder a conformarla, a trabajar la legislación comparada con otros países, a recibir la asesoría de un proyecto de ley de estas características que aprobó una oficina de Naciones Unidas contra la corrupción y contra el tráfico de drogas. Y a partir de allí se redactó un proyecto muy completo, señor presidente, de 48 artículos donde se incluyen los elementos relacionados con las garantías de las personas sujetas de esta ley, donde se incluyen los procedimientos para la extinción eh, del dominio y además de eso y de la importancia que esta ley tiene, se le dio carácter orgánico. En consecuencia, y basado en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procedimos a eh, emitir una comunicación al Tribunal Supremo de Justicia para que se aprobara, se discutiera la constitucionalidad del carácter orgánico de esta ley. En efecto, lo que paso a entregarle, señor presidente, es ya el texto de ley aprobado en segunda discusión después de una consulta fecunda con todas las personas involucradas, fiscales, jueces, eh, representantes de los consejos comunales, personas que querían dar su opinión, más de 128 propuestas fueron entregadas eh, en la consulta para el segundo, para la segunda discusión. Y eh, esta esta ley que le estamos entregando eh, después de esa de esa, de esa esa consulta consta de 46 artículos, tres dos disposiciones transitorias y una disposición final. Es lo que paso a entregarle con su venia, señor presidente. En este momento, la ley sancionada el día de ayer, y la ley orgánica de extinción de dominio, cuyo objetivo, repetimos, es establecer los mecanismos para identificar, localizar y recuperar los bienes derivados de actividades ilícitas y la extinción de los derechos relativos al dominio de estos. Allí se le ha entregado el presidente del Poder Legislativo, doctor Jorge Rodríguez, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Palabras Maduro ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional. ...de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes a todos... ...y a todas. Bienvenidos diputados, diputadas... ...doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional... ...ciudadano Pedro Infante, diputado... ...primer vicepresidente de la Asamblea Nacional... ...ciudadana América Pérez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional... ...diputados de la Comisión de Política Interior que tuvieron... ...la batuta para el debate, aprobación de esta ley... ...diputado Julio García Serpa... ...diputada María Gabriela Vega Sosa... ...diputado Juan Carlos Alvarado... ...diputado de la Comisión de Contraloría... William Rafael Hill, presente. Diputado Winston Vallenilla, segundo vicepresidente de la Comisión de Contraloría, don Winston Vallenilla. Igualmente tenemos presente a líderes del Poder Popular, invitados especiales acá al Palacio de Miraflores, a Jesús Alberto García Corro, Comisionado Municipal de Comunas y de la Comuna Alto del Ídice. Saludo a todos los vecinos del Ídice y Alto del Ídice. Anieri Carolina Medina, vocera de la Comuna Ana Karina Rote, de la Parroquia San Juan. Saludo por allá a toda la gente de San Juan. A Aura Rosa Aguilera. ...vocera de Economía Comunal del Consejo Comunal La Patria de Chávez... ...y parlamentaria comunal de José Félix Rivas, parroquia Antímano. Ana Rosa, saludos por allá. Y a Legna Serrano Páez, parlamentaria comunal e integrante del Consejo Ejecutivo... ...de la Comuna Socialista Simón Bolívar de la parroquia 23 de enero. Legna... Muy famosa en el primer programa con Maduro más Legna junto a Cira. ¿Ah? fue tendencia, así es. Bueno, en primer lugar, doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente para seguridad ciudadana y paz. ...Ministro del Poder Popular para las Comunas, compañero Jorge Arriaza... ...Bienvenido, compañero Edgar Alejandro Melo... ...Director General de Servicios de Vidas Recuperados... ...quisiera en primer lugar agradecer a nombre de todo nuestro pueblo... ...por la celeridad, la urgencia parlamentaria... ...que ustedes le han dado a la discusión, a la elaboración, a la consulta y a la aprobación de esta ley. Que en esta fase de batalla que estamos dando por la moral, por la ética... ...en esta fase tremenda de una batalla intensa que vamos a radicalizar... ...viene a ser la primera ley... ...para golpear durísimo a las mafias corruptas que han pretendido posicionarse en el escenario de la vida nacional, en el escenario de la vida política, en el escenario de la vida del Estado. La celeridad, la urgencia y la calidad del debate que ustedes han dado, que ha permitido...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 sin cálculo político, por convicción absoluta de que es necesario sacudir los cimientos morales y éticos de la república. Porque hay quienes creen que tienen cheque en blanco, se llama, ¿no? Aunque ya no se usan los cheques.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 sudando por una gripe que me pegó. Marte, ya me sentía un poquito mal. Pero me metí un poco en reuniones como hasta las 12 de la noche, ¿verdad, vicepresidenta? hasta las 12 de la noche tuvimos el martes reuniones por aquí, reuniones por allá recibiendo delegaciones que vinieron ¿Mm? recibiendo por acá ya el miércoles caí, nocao, tumbado tuve que suspender la agenda pública el miércoles y el jueves, ayer tumbado, nocao teníamos una actividad por los 20 años de Barrio Adentro y bueno la vicepresidenta tampoco fue ...pues también le pegó... ...Silita me pegó... ...ahora entonces Silita decidió... ...ponerse... ...la mascarilla... ...creo que es lo mejor... ...ahorita venía por la calle... ...y vi mucha gente con mascarilla... ...me parece bueno... ...mira yo tenía desde el 2020... ...que llegó la Jorge... El ...doctor Rodríguez... ...del 2020... ¿Qué pasó porque me saludó así... ¿Ah? ¿Ah? Pues yo veo que el director del, del programa Me está saludando así yo Desde el 2020 Con la mascarilla y esto Y a mí no me daba ni, ni nada Nada Y ahora como de claro Uno no usa mascarilla Cualquier virulén que hay por ahí Pum, y pega fuerte ahorita, y mire, tengo la voz así toda quebrada. Pero yo dije, voy al acto. Porque esta ley de extinción de dominio tiene que ser firmada. Y tiene que entrar en vigencia. Porque es precisamente, fíjense ustedes, aquí tengo algunos datos, vamos a ver, de los bienes, está calculado en casi. Por ahora, se han calculado en varios millones de dólares los bienes que se han asegurado, incautado a las bandas de bandidos capturados y presos. Un grupo se fue a huir al exterior, lo estamos buscando también, ¿Mm? Yo tenía aquí algunos datos, pero me quitaron la ficha. Aquí están. ¿Mm? Relación de bienes asegurados en el operativo, caiga quien caiga. Hasta el día de hoy, mil siete bienes. ¿Mm? Entre los cuales están seis edificios, 38 apartamentos de lujo, 28 casas mansión...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 Conseguir todos esos recursos que le pertenecen al pueblo, para la salud, para la educación, para la seguridad social. Todos estos recursos. Y aquí está esta novísima ley orgánica de extinción de dominio. Propuesta que ha sido debatida y aprobada por la Asamblea Nacional. Me ha sido entregada hoy viernes. Por el gripón que yo cargo, me habían dicho que descansara, pero yo dije no, no es hora de descansar, es hora de golpear, de seguir golpeando, porque nosotros esta batalla, así como todas las que hemos dado, la vamos a ganar ampliamente, la vamos a ganar y por eso procedo de manera inmediata a nombre de todo el pueblo de Venezuela a firmar para darle el ejecútese y la inmediata publicación en la Gaceta Oficial de la República, esta ley de extinción de dominio, que es un arma poderosa para combatir a las mafias y a los corruptos. Aprobada, firmada, cúmplase, ejecútese. Aquí está la ley, pa. ...a nombre de nuestro pueblo y para nuestro pueblo. Aquí está la ley. Aquel que quiere un doble juego... ...una doble moral... ...un doble rasero... ...que se atenga a las consecuencias... ...lo digo... ...con la mayor indignación... Porque no se me ha pasado la indignación. Ya ustedes saben, ¿no?, cuando yo lo dije. Hay gente que me dice, no, el presidente debe estar triste por el sitio del presidente, chicos. Debe estar triste por la traición de estos corruptos y de estos bandidos. Triste no. Yo lo que estoy es indignado. Indignado. Y si fueran los tiempos de Bolívar, otro gallo cantaría. Indignado. Y aquel que pretende y crea que puede jugar un doble rasero, una doble moral. Que puede jugar para los dos equipos, pues. Para el equipo de los bandidos y el equipo de los revolucionarios, de los honestos, de los patriotas, de los republicanos. Está bien equivocado. Bien equivocado. Y le pido a Dios que me dé fuerza, me dé inteligencia, me dé sabiduría. Le pido a Dios que nos dé sus bendiciones para nosotros y por el camino de la rectitud. Por el camino de la moralidad republicana. Por el camino de la honestidad, del trabajo, del sacrificio, de la resistencia y de la lucha. No basta tener un imperio encima. 24 horas del día... Para que lo vengan a puñaliar por la espalda a uno. Ah. Por eso le doy la orden. Y espero cumplimiento de orden. Al jefe de la Policía Nacional Anticorrupción. Y al jefe del SEBIN. A fondo. A fondo. A fondo. Sin pararse. Sin detenerse. Aquí tenemos esta ley, pues. La ley de extinción del dominio ha sido debatido, Ha sido... Aprobada, ...ha sido firmada y va a ser publicada para que sea ley orgánica de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias a la Asamblea Nacional. No sé si alguno de los diputados quisiera conversar sobre la ley. Julio García Cerva. Julio. Bueno, aprovecho para darte mis condolencias... ...por la partida de tu padre, Julio García Jarpa... ...gran amigo mío y de Silvia... ...éramos grandes compañeros... Un gran revolucionario, Julio García Jarpa. Así es, Presidente, hoy cumple un mes de su partida... ...precisamente, y bueno, seguimos en el camino... ...y en la senda de lo que él nos enseñó... ...y efectivamente, Presidente, esto es una herramienta poderosa... ...que ha sido propuesta por usted... ...que fue suficientemente debatida por la Asamblea Nacional... ...y que en este caso... ...dota al Estado de herramientas expeditas para tomar control y posesión de los bienes... ...que se hayan generado producto de actividades ilícitas como el terrorismo... ...como el narcotráfico, la legitimación de capitales y en este caso la corrupción. ¿no? Eh, debemos decir que tenemos antecedentes esta norma... Eh, ...las Naciones Unidas, la Oficina para la Lucha contra el Crimen y la Droga... Eh, ...tiene una ley modelo, esta legislación además... En Colombia, en Perú, en Panamá está en discusión en este momento y en Guatemala ha sido aprobada una figura que viene a crear un procedimiento que es de carácter patrimonial. Es bueno entenderlo. Independientemente de la responsabilidad penal, presidente, esta ley camina y prevé un procedimiento que no requiere que se finalice el procedimiento penal, que se declare la responsabilidad penal para nosotros poder tomar acciones inmediatas. El resguardo eh, prevé figuras, por ejemplo, como la venta anticipada. Generalmente, cuando esto sucede, los bienes se deprecian, pierden valor, son desvalijados. Esta ley prevé que cuando sea necesario se pudiera hacer la venta anticipada, ese dinero va a un fondo, hasta tanto se, eh, pro, eh, se produzca la sentencia definitivamente firme. Importante que se respeta el debido proceso, la garantía de los derechos humanos, lo prevé esta ley, un capítulo completo para ello. Y, por supuesto, eh, nosotros entendemos, y el pueblo debe entender, que tiene un doble propósito. Uno primero, de tomar posesión y castigar este tipo de conductas. Pero además, tiene un carácter disuasivo, presidente. Estoy seguro que con la aprobación de esta norma, quienes estén en actividades ilícitas o pretendan en el futuro hacerlo, van a tener mucho más cuidado. Cuente con la Asamblea Nacional, presidente, que estamos apoyándole usted que estamos generando normas revolucionarias, que vamos a revisar además por una instrucción del presidente Jorge Rodríguez, las leyes que tienen que ver con el marco en contra de la corrupción, y vamos a darle al país normativas que permitan sancionar de manera oportuna <coughs> estos flagelos. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, muy bien, un aplauso a la juventud, la juventud honesta, la juventud trabajadora, la juventud al frente de la batalla, diputados, diputados de la juventud, que traen, bueno, toda su fuerza, porque estamos construyendo nuestra patria para ellos, para los que vienen después de nosotros. Para eso es que nosotros nos empeñamos, para los niños y niñas que tienen derecho a una patria en paz, honesta, una patria mejor, una patria en valores, fundada, ...una patria funcional... ...pero en valores... ...en los valores del patriotismo... ...del sacrificio por Venezuela... ...en los valores de la honestidad... ...de la humildad... ...de la solidaridad... ...de la cooperación... ...en valores... ...una patria en valores... ...para los niños y niñas que están ahora chiquitines... ...que se están educando en las escuelas... ...que están los muchachos en los liceos... ...para ellos es que está puesto nuestro objetivo... Para ellos es que te ha puesto nuestro objetivo permanentemente de hacer una patria de hombres y mujeres dignos, dignos, autoexigentes en la moralidad pública, en la moralidad republicana. Fíjate, yo estaba leyendo, Julio García, el artículo 48, por ejemplo, que es importante uno explicarle porque a veces, no sé, no nos da la cosa para explicarla bien, para. Que la gente sepa de qué se trata la ley. No solamente los abogados o los juristas sepan por su propio trabajo, pues, de qué se trata esta ley. El gremio de los abogados del país sabe muy bien que tuvo una ley que tiene un filo tremendo para golpear como nunca antes la corrupción. Estamos dando una batalla como nunca antes contra los bandidos y los corruptos. ¿Mm? Y debemos sentirnos orgullosos de estarlo haciendo. Y debemos sentir el empuje de hacerlo aún más. ¿Mm? Aquí está el artículo 48. Dice destino de los bienes. el título del artículo. Atención. Destino de los bienes. Jorge Rodríguez. Pedro Infante. América. Compañeros, compañeras. Winston Vallenilla. Artículo 48. Tráeme otra manzanilla, porque es que la, la voz no aclara. Me cuesta para que salga la voz, El carrasposo me agarra, ¿ves? Destino de los bienes, artículo 48. Los bienes declarados en extinción de dominio, ya en extinción de dominio, quiere decir recuperados. ...quitados a la corrupción, pues este lenguaje técnico es chévere, pero hay que decirlo, yo estoy traducido al castellano, los bienes que se le quiten a los bandidos y corruptos, mejor dicho, los bienes declarados en extinción de dominio, podrán ser enajenados por el Ejecutivo Nacional, o conservados en su patrimonio para destinarlo a la actividad administrativa. En todo caso, dichos bienes o los recursos obtenidos de su enajenación serán prioritariamente destinados a uno, Financiar el funcionamiento del sistema de protección social y la realización de los derechos humanos de la población venezolana. Número uno, Los derechos sociales de la gente. Salud, educación, trabajo. Dos, Garantizar el, adecuamiento, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos de calidad. Tres, recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública. Cuatro, apoyar la dotación y el fortalecimiento operativo de los organismos de seguridad ciudadana e instituciones encargadas del combate a la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales, el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así como de las dependencias especializadas que participan en en el proceso de extinción de dominio y la administración y recuperación de los bienes. El procedimiento para la enajenación o disposición de los bienes declarados en extinción de dominio será realizado por el servicio de bienes recuperados conforme a la ley. Aquí está todo bien establecido. Las prioridades de hacia dónde deben ir todos esos recursos. Una ley que llega en el momento preciso. Y vamos directo, pues en aplicación de las leyes vigentes y de las nuevas leyes, vamos a mostrarle a nuestro pueblo lo que se va a hacer a partir de hoy con todos los bienes recuperados de la operación Caiga Quien Caiga. Vamos a hacer un pase al Estado Miranda, allá en la calle Península, municipio de Sequiel, Zamora, Guatire. Allá vamos a hacer una entrega de bienes inmateriales recuperados y incautados a los bandidos y corruptos de la operación Caiga Quien Caiga. Allá se encuentran como un solo equipo el gobernador del Estado Miranda, el ministro de Agua Rodolfo Marcos Torres, la ministra de Salud Magali Gutiérrez, el ministro de Ecosocialismo Josué Lorca y el ministro del Poder Popular para Obras Públicas, para que procedan a mostrarle a nuestro pueblo lo que va a ser la entrega de estos bienes incautados para que pasen a servir directamente a nuestro pueblo. Adelante, Héctor. Gracias, presidente. Un abrazo. Nuestro cariño, nuestro reconocimiento. Y bueno, todo nuestro apoyo en esta lucha contra la corrupción, esta lucha por los valores, esta lucha por la moral, como usted la ha planteado. Que... Indigna a todo el pueblo venezolano y lo acompañamos, presidente, en esa indignación y sobre todo lo acompañamos en la acción por incrementar todas las medidas de control administrativo, todo el esfuerzo por la dirección colectiva que usted siempre ha planteado, la necesidad de gobernar colectivamente, todo el esfuerzo por eh, dar esa batalla moral, esa batalla de los valores, esa batalla de la dignidad del ser bolivariano, del ser chavista. Como usted muy bien lo dijo, nos encontramos en el eje Guarenas-Guatires, donde está uno de los galpones. Aquí me acompañan, ya usted los presentó, varios de los ministros relacionados con los bienes que hemos encontrado en estos galpones. Yo quiero darle la palabra a cada uno de los ministros para que explique parte de los bienes que se han encontrado en estos galpones. Vamos a empezar con el ministro de Obras Públicas, para que vaya narrando qué es lo que hemos encontrado y qué se va a hacer con estos bienes. Adelante, ministro. Bueno, buenas tardes, mi comandante presidente. En efecto. Como indica aquí Héctor, tenemos materiales de todo tipo. Tenemos maquinaria destinada para el plan de lluvia, para el plan de emergencia, para situaciones sobrevenidas. Tres galpones completamente llenos de materiales para nuestro pueblo, como usted lo indicó. Y en efecto, bueno, tenemos proyectos en la Gran Caracas. Estos materiales van destinados al, al pueblo, al pueblo humilde, al pueblo vulnerable. Por tanto, ahorita... Eh, como se están observando, pues, ahí en las cámaras hay materiales para atender todas las situaciones sobrevenidas. Eh, atención especial, mi comandante, pues, presidente, como usted lo ha dicho, para la dotación de las bricomiles. Y también hay material específico que los señores ministros que nos acompañan pueden especificar. Vamos a darle la palabra, presidente, al ministro de ecosocialismo también. Saludos, presidente. Aquí... En este galpón gigantesco donde ustedes pueden observar todas las cosas que han sido incautadas para nuestro pueblo, también podemos mencionarle la importancia de colocar esto al servicio de nuestro pueblo y de cada una de las acciones que estamos emprendiendo. Específicamente en materia de desechos sólidos han sido incautadas más de 10 Camiones compactadores que van a ser puestos al servicio de nuestro pueblo, de acuerdo a las necesidades de cada una de nuestras comunidades. Yo pudiese mencionarle que estos camiones oscilan entre un valor de 70 mil y 120 mil dólares en el mercado convencional. Por ahí podemos ir sacando la cuenta de esa que usted mencionaba. También, presidente, estos camiones pasan directamente al servicio de nuestro pueblo, como lo indiquen nuestros alcaldes y nuestros gobernadores. Igualmente, presidente, hemos encontrado eh, maquinaria, equipos, insumos de salud. Yo quisiera que la ministra de Salud eh, nos explicara qué nos hemos encontrado acá. Buenas tardes para usted, presidente, para toda Venezuela que nos escucha. Se, efectivamente, nos encontramos en el galpón con material médico quirúrgico con mascarillas tan necesarias para el Sistema Público Nacional de Salud, adicionalmente con plantas eléctricas que pondrán en funcionamiento y respaldarán el tema del servicio eléctrico en nuestros hospitales y lo reforzarán para que no exista fluctuación alguna con la electricidad en nuestras unidades de diálisis, que son la prioridad para el Sistema Público Nacional de Salud. Adicionalmente nos encontramos con tres ambulancias que vienen a fortalecer el sistema de atención de emergencia en Caracas y en Miranda y en el estado de La Guaira. Es lo que teníamos pensado y destinado para que fortalezcamos el traslado de nuestros pacientes para iniciar nuestro sistema de referencia y contrarreferencia hospitalaria que nos va a permitir atender a nuestros pacientes de manera más expedita de y trasladarlo desde su casa hasta un centro de salud. Igualmente, presidente, entre varios insumos que hemos encontrado hay algunos asociados a los servicios públicos, entre ellos el servicio del agua. Yo quisiera que el general Marcos Torres nos explique... ...parte de lo que hemos encontrado acá. Buenas tardes, mi comandante. Bienes para el pueblo, bienes recuperados. Hemos estado inspeccionando una importante cantidad de vehículos... ...camiones cisternas que nos van a permitir... ...fortalecer todo lo que es el plan complementario... ...tuberías, bombas de diferentes diámetros, eh, motores... ...que nos van a permitir bueno, apoyar a todas nuestras hidrológicas... ...y también a su vez, tenemos que decirlo... ...fortalecer el uno por día el buen gobierno... Algunas de estas denuncias, con estos implementos que nosotros vamos a recibir, vamos también a fortalecer el 1 por 10 del buen gobierno. Bueno, Presidente, esto es parte de lo que hemos encontrado en este galpón. Nosotros ratificar la certeza de tener un líder como usted, que asume los problemas de frente, incluido este problema que indigna, pero que usted se ha puesto en la primera línea de batalla. Y estoy seguro que vamos a ganar también esta batalla. Y acompañarlo, Presidente, en esta batalla, en la batalla... Moral, en la batalla de los valores, en la batalla por incrementar las medidas eh, de control administrativo, en las batallas por incrementar la dirección colectiva, el poder popular para que, y la convocatoria a todo nuestro pueblo. Esto es una batalla de todo el pueblo, es una batalla por el futuro de la patria y estoy seguro que la vamos a ganar. Adelante, presidente. Así mismo es. Fíjense, estaba viendo ahí paredes. Y, y tengo el informe de todo el material, son galpones y galpones, con todo el material de construcción. Todo esto mal habido, todo esto eran recursos y materiales de empresas mal habida. totalmente comprobadas, pues. Y son materiales que entran perfectamente para que pasen a trabajar en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para incrementar las acciones en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. ¿Qué me dices tú, Paredes? Bueno, en efecto, mi comandante, el 90% del material que está acá es precisamente el que utilizamos en estos planes sociales. Y bueno, van a ser de beneplácito y de mucha alegría a nuestro pueblo. Correcto. Bueno, procedan de inmediato a hacer la distribución de todos estos materiales incautados, de estos grupos malhabidos, de estos grupos corruptos, y que estos materiales lleguen a donde tienen que llegar, al servicio del pueblo. Mi saludo, gobernador Héctor Rodríguez Castro. Ahora fíjate, nos vamos entonces... Me dicen que está el gobernador Luis José Marcano en el estado de Anzuategui, junto a un grupo de compañeros, porque van a proceder de manera inmediata a recibir los bienes incautados por el servicio. Está en el muelle de embarque de PDVSA, allá en Guaraguao, y van a proceder a recibir... Bienes recuperados de esta operación, no me dicen aquí en la ayuda a memoria qué bienes, ¿Mm? entiendo que si están en el puerto de Guaraguao van a recibir un gran buque que formaba parte de estas mafias y que ahora entra a prestar servicio para los planes de construcción de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y la misión vivienda. Adelante Luis José Marcano. Muchísimas gracias, presidente. Desde aquí de Anzuate, y les saludamos, aquí estamos junto a nuestro viceministro de Planificación de Obras Públicas, nuestro hermano Juan José Ramírez, nos acompaña también el comandante de la red y mayor general Winter González Urdanete y nuestro comandante de SODI, general de división Omar Pérez La Rosa. Presidente, manifestarle en nombre del pueblo anzuatiguense nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro apoyo absoluto en esta lucha que usted ha librado. Usted, el presidente que le tocó ocupar el espacio de liderazgo de la patria que dejó nuestro comandante Hugo Chávez tras su partida. A usted el presidente que le ha tocado enfrentar los actos de terroristas del, terrorista del imperio norteamericano y sus lacayos en Venezuela. A usted el presidente que le ha tocado enfrentar el bloqueo criminal, la persecución financiera en contra de nuestro país. De esas tantas batallas nosotros destacamos su valentía, presidente, que se expresa una vez más en esta lucha frontal contra la corrupción. Nos sumamos a ella con pleno apoyo y pleno acompañamiento y por supuesto desde aquí del estado de Anzuate y con el absoluto compromiso también por supuesto, de contribuir a dar el ejemplo en nombre de la revolución bolivariana, seguir dando el ejemplo en la transparencia del manejo de los recursos públicos y más importante aún, presidente, en el empoderamiento de nuestro pueblo, entendiendo que en la visión de nuestro comandante Chávez, la solución, la lucha en contra de la revolución pasa fundamentalmente por empoderar a nuestro pueblo, en su ejercicio de contraloría y en su ejercicio de administración de los recursos para construir el bienestar. Como usted lo ha dicho, presidente, nos encontramos en Puerto la Cruz, en la refinería, desde este lugar lugar emblemático, fundamental, estratégico... ...para el desarrollo energético del país y del mundo... ...hay por supuesto también un conjunto de incautaciones... ...que se han venido haciendo de esta lucha en contra de la corrupción... ...y nos encontramos justamente sobre una embarcación muy importante... ...de gran valor que va a contribuir ahora... ...estará al servicio del desarrollo de la patria... ...y no al servicio de quienes traicionaron definitivamente... ...su voluntad, su determinación de echar adelante nuestra patria... ...pero quisiera que nuestro viceministro... Juan José Ramírez pueda explicarnos en detalle la importancia que tiene esta embarcación que el día de hoy, bueno, pasa como bien incautado a la República. Adelante, viceministro. Bueno, buenas tardes, señor presidente, y a todo el país. Debemos de informar que este tipo de embarcación es conocida como Supply, eh, su nombre que lleva el victorioso. En esta plataforma que tiene una longitud total de unos 36.58 metros de longitud por 10 metros de ancho, se puede transportar de forma inmediata cualquier cantidad de material y equipo. ...a cualquier sitio que requiera la patria... ...para la atención de obras públicas y de emergencia. Asimismo, hay una importante novedad... ...en cuanto a la configuración de esta embarcación... ...y es que posee cinco silos para almacenamiento... ...de cemento a granel debajo de esta cubierta. Eso quiere decir que tendríamos la capacidad... ...para almacenar unos 210 toneladas de cemento... ...en polvo. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos siete gandolas... ...de cementos disponibles para movilizarla por vía marítima... ...a cualquier parte de nuestro mar Caribe... ...para garantizar el cumplimiento de las obras que viene ejecutándose... ...a través del plan. Y aparte de eso, también posee seis tanques de almacenamiento de agua... ...que corresponden aproximadamente unos 515 mil litros de líquido... ...de agua que pueden ser transportadas en caso de cualquier tipo de situación... ...para alimentar una planta de concreto que requiera en alta mar... ...también para la producción o el mejoramiento de alguna obra de infraestructura, o atender alguna situación sobrevenida. De manera pues es que tenemos una embarcación a disposición de nuestro pueblo, que pasa a ser propiedad de la República Bolivariana de Venezuela. Señor presidente, con esto tenemos una importante herramienta de trabajo que nos va a permitir cumplir con el plan de obra. Bien. Gracias, viceministro. Bueno, presidente, una vez más en perfecta unión cívico-militar desde aquí, desde Anzuate, y ratificamos nuestro compromiso con usted y, por supuesto, con esta lucha en contra de la corrupción. Adelante, presidente. Pasa esta superembarcación directo a prestar servicio en el Ministerio de Obras Pública para facilitar... ...todo lo que es el traslado de materiales de construcción... ...para la gran misión Vivienda Venezuela... ...y para la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor... ...dos misiones hermanas... ...que tienen como objetivo la vivienda de nuestro pueblo... ...dos misiones hermanas... ...una las construye... ...construye urbanismo, construye comunidades... ...entrega vivienda y techo seguro a nuestro pueblo... ...y la gran misión Barrio Nuevo Rotricolor Tricolor... ...que es para ir a fondo... ...en la reparación... ...readecuación... ...reurbanización... ...de todas las comunidades populares... ...de todas las comunidades del país... ...así que bueno... ...allá están a Suátegui, bueno... ...son los primeros pasos... ...hay muchísimos, bueno... ...más de mil siete bienes incautados... ...y e iremos paso a paso... ...esos bienes... ...unos bienes directamente al servicio público... ...y otros, bueno serán vendidos, las mansiones, las casas, todo eso será vendido y todos esos recursos irán directamente a invertir en los hospitales, en los CDI, en los bricomiles, en las escuelas, en los liceos y en la inversión social. Cada uno de esos bienes que se vaya incautando, de los que ya está incautados, tengan la seguridad, cada uno de estos bienes que lo hemos buscado, bueno, con lupa. ...nuestros investigadores, la Policía Nacional Anticorrupción... ...directamente buscando cada uno de estos bienes... ...descubriendo los entramados... ...cada uno de estos bienes irá al servicio público... ...al servicio de nuestro pueblo... ...tengan la seguridad total de eso... ...y ahora nos vamos a Nueva Esparta... ...allá en el municipio de Tubores... ...allá está nuestro ministro de Alimentación... ...el mayor general Carlos Leal Tellería... Mayor General Miliciano, allá se encuentra, bueno, con todo un equipo de trabajo, precisamente de los CLAP, de la REDI, de la SODI, porque ha ido a tomar posesión de una planta procesadora de pescado, que ahora pasa de las manos de la corrupción a las manos ...del trabajo, del servicio de los CLAP... ...del servicio de proteína animal para nuestro pueblo. Adelante, Leal Tellería. Bueno, saludos, mi comandante en jefe, presidente... ...desde el Estado de Nueva Esparta... ...específicamente desde la bella isla de Margarita... ...aquí nos encontramos acompañado de nuestro almirante... ...Villamizar Santos, comandante de la Rey Marítima Insular... El vicealmirante Blanco sabe quien es el comandante de la SODI Marítima Insular, pero también acompañado de nuestro pueblo. Aquí está nuestra lideresa CLAC, Diniz Figueroa, el representante de nuestro pueblo, que nos ha acompañado en esta visita de inspección. Pero también, importante, acompañado de Inés Roxet Méndez, quien es la comisionada por el Servicio de Bienes Recuperados. Y también, dada la materia que vamos a abordar aquí, nos acompaña nuestro gerente general... José Briceño de Corpeca. A propósito, mi comandante en jefe, de esta lucha contra la corrupción, contra la delincuencia organizada, hemos venido acá, a sector de Chacachacare, a donde hemos conseguido un pueblo alegre, contento, ¿verdad?, por la presencia del gobierno nacional aquí, pero también de nuestros líderes y nuestras instituciones populares y las instituciones que hacemos vida acá en Margarita. ¿Para qué? Para venir a inspeccionar. ...para venir a impresionar una planta procesadora de pescado... ...que ha sido denominada el Gran Julián. Adelante, Inés. Muchas gracias. Saludo a nuestro presidente. Eh, efectivamente, pues, esta planta procesadora de pescado... ...fue incautada a raíz de, una, de un proceso penal... ...que se llevó a cabo acá en nuestro estado... Eh, ...donde las personas, pues, vinculadas al delito de narcotráfico... Eh, ...fueron aprendidas... Y se acordó por parte del, del Tribunal XXI del área de Caracas, de, de, del Distrito Capital, eh, la medida de aseguramiento e incautación preventiva de este bien. Este bien que se encarga pues, de procesar eh, todo el pescado que llega acá, eh, se, se pasa por un proceso de limpieza y luego es empaquetado para ser este, distribuido y vendido a nuestro pueblo. A los fines de que, por supuesto, no se deteriore el bien, el servicio de bienes recuperados procede a hacer una transferencia al Ministerio de Alimentación y en compañía del Ministerio de Pesca, todo ello con el objeto de mantener las infraestructura, evitar el deterioro y por supuesto llevar eh, el alimento que nuestro querido y amado pueblo pues necesita. Bueno, muchas gracias Inés, ¿verdad? Como todos, siempre, como es en Revolución, como en nuestro gobierno, todo lo que hacemos es siempre de la mano con el pueblo. Por eso vamos a darle la palabra a nuestra compañera, a nuestra lideresa de los CLAT acá en el sector. Me refiero a nuestra querida compañera Dick Nifbel Figueroa, líder de los CLAT. Bueno, quien también nos acompaña representando al Poder Popular, a los jefes de calle, a los jefes de comunidad, y nos va a dar un mensaje con respecto a todas estas actividades que se están desarrollando en el marco de la lucha contra la corrupción y contra los antivalores. Buenas tardes, presidente Nicolás Maduro Moro. Reciba desde el Estado Bolivariano de Nueva Esparta un abrazo caluroso desde el municipio de Tubor, específicamente del sector Chacachacare. Hoy nos encontramos en la pescadería del sector Chacachacare, municipio Tubores, donde lideresas y líderes y trabajadores de la pescadería están en el beneficio y con el compromiso con la revolución para que le lleve esto a las comunidades. Aquí estamos, como lo dijo el ministro de Alimentación, pues el bienestar para el pueblo, el poder del pueblo, el poder popular, el poder comunal. Y aquí estamos una vez más. ...y reciba desde nuestros espacios la bendición de nuestra Virgencita del Valle... ...porque vamos encaminado a eso, vamos encaminado al éxito, vamos encaminado a la victoria... ...juntos, desde el municipio de Tubores y el Estado no Esparta, venceremos. venceremos. Y bueno, mi comandante en jefe, desde aquí le decimos... ...estamos inmersos en una lucha de carácter espiritual, del bien contra el mal... ...a nosotros, los revolucionarios... ...nos asiste la fuerza de nuestros valores éticos y morales y espirituales... ...y desde aquí le decimos, cuente con nosotros... ...nosotros vamos para adelante, los revolucionarios como usted... ...que estamos compartiendo verdaderamente valores humanitarios y socialistas... ...somos más, y aquí le decimos, ¡juntos venceremos! Juntos venceremos, amén, amén a las bendiciones... ...de la Virgencita del Valle... ...que nos llegan sus bendiciones y nos acompañan. Siempre lo digo, Dios con nosotros, quien en contra? Esta batalla que he calificado como una batalla amarga, ineludible... ...la damos con la certeza de que estamos del lado correcto de la historia... ...de que estamos haciendo lo que hay que hacer. ...de que no hay excusas... ...no hay excusas... ...para que nadie traicione... ...no hay excusas, de ningún tipo... ...para que nadie caiga en el lodo... ...nauseabundo... ...del bandidaje... ...y del robo... ...a nuestra patria... ...que es el robo a nuestro pueblo... ...en medio de circunstancias tan difíciles... ...tan duras... ...de resistencia y de sacrificio... ...que nuestro pueblo ha afrontado con dignidad, con valentía, que vengan a clavarle una puñalada al pueblo. No, no, saquemos el puñal y sigamos marchando por el camino de la patria revolucionaria, de la patria de valores, por el camino de la construcción de la humildad, de la sencillez, de la honestidad, por el camino de la unión nacional. Yo agradezco... Hoy que he firmado esta ley de extinción de dominio, hoy que hemos tenido este primer acto para la entrega de bienes incautados a la corrupción directamente a nuestro pueblo, yo agradezco el apoyo definitivo y movilizado del pueblo de Venezuela a esta batalla que estoy dando, que estamos dando. Le agradezco el apoyo a toda la gente humilde, honesta, luchadora de este país, a toda la gente que quiere ver a nuestra patria renacer, crecer, avanzar en prosperidad. Por eso quise hacer este acto hoy, para darle el ejecútese, firmar la ley, para que la ley comience a hacer su trabajo y... Para que sea doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, ministros presentes, compañeros, compañeras, este el primer acto de una serie de eventos diarios para que todos estos bienes incautados, todos absolutamente a la luz del sol, a los ojos del pueblo, sean entregados, para el servicio social de nuestra patria, para la seguridad social de nuestra patria, para los planes y misiones sociales de Venezuela. Arranca pues el plan de entrega de bienes incautados y seguimos en combate permanente porque los honestos somos más y el pueblo vencerá. Hasta la victoria siempre. Feliz fin de semana para todos y todas. Muchas gracias. Bien, así culmina esta actividad presidencial desde el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro con la promulgación de la ley de extinción de dominio, una ley que permitirá al Estado venezolano utilizar bienes y materiales incautados producto de hechos y actos de corrupción y eh, momentos ilícitos, recordó el jefe de Estado que... Dentro del proceso revolucionario se realiza un intenso trabajo en beneficio de la población y por ello también se realiza un intenso trabajo de investigación contra la corrupción bajo el lema Caiga Quien Caiga. Nosotros vamos a invitarlos a continuar con la programación de Venezolana de Televisión. Ya está preparado el equipo de 360 con Boris Castellanos y su equipo completo. Por su atención, muchas gracias.